Hola, soy Claudio. Estuvimos viendo el tema de cómo crear texto. Texto tanto en, eh, en forma cortita, ¿sí? digamos una frase, un, un texto corto, o en párrafos. Eh, otra cosa que, que podemos hacer es adaptar un texto a un trayecto, a una línea cur curvada, una forma determinada. Se puede adaptar un... Un texto, por ejemplo, a una forma cerrada, un círculo, un, este, una estrella. Eh, a, con un rectángulo o un cuadrado tenemos problemas, pero con, con otras formas así más, eh, eh, más amables, digamos, este, se puede hacer. Veamos cómo hacerlo. Acá yo escribí un texto y acá dibujé una línea b sí una curva b -sie. Bien, entonces, ¿qué hago? Selecciono las dos cosas. ¿tá? Fíjense que tengo seleccionado el texto y tengo seleccionada la curva. Voy al menú de texto y elijo poner en trayecto. ¿tá? Entonces el texto automáticamente se adapta a la curva. ¿sí? Otro detalle es que yo puedo... Puedo si quiero, me paro y sigo escribiendo eh, el texto sin problema. Fíjense que cuando se termina la, vamos a hacerlo de vuelta, provincia, la palabra chubut se va cortando, porque acá se terminó el trayecto, entonces se va cortando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y podríamos hacer un trayecto más largo, podríamos hacer un texto más chico, podríamos hacer eh, un texto más chico en cuanto, en cuanto a letras y palabras o en cuanto al tamaño de la fuente. Puedo seleccionar todo el texto, siempre que estoy con la herramienta de texto, y le doy otro formato. Por ejemplo, le voy a dar Arial Rounded Ball. ¿Sí? Eh, entonces, ya es otra cosa. Voy a darle un color, obviamente. Bueno, seleccioné mal. Eh, vamos a pararme acá y selecciono todo este texto y le doy rojo. ¿sá? Un detalle. Uh -huh. eh, está adaptado al, al, al, a la curva. ¿sí? Ahora, si yo elimino la curva, acá seleccioné la curva y no el texto. Le doy suprimir, el texto pierde esa propiedad. ¿Cómo podemos solucionar esto? Una, seleccionamos el, la curva, vamos a... Ah, objeto, relleno borde. Tardo un poquito, ahí está. Estilo de trazo. Acá le, tengo que, le digo que no tenga ancho. Ahí está. Le digo que no tenga ancho. Y no tiene... Y el color de trazo que no tenga color. ¿Ah? Entonces, ahí se puede ver. Ojo, porque el, el trayecto sigue estando. Por lo tanto... ¿Sí? Por lo tanto, si yo los llego a seleccionar y los quiero mover, <coughs> puede que el texto se me deshaga, se me haga lío. ¿tá? Entonces, la otra opción, ahí está, <coughs> la otra opción es seleccionar las dos cosas, voy al menú de trayecto y le digo que el trayecto lo convierta en objeto. ¿Qué pasó acá? Bueno, yo ahora selecciono el trayecto, lo suprimo y el texto sigue estando bien. ¿Sí? O sea, es otra opción. La opción fácil es hacer invisible el trayecto, hacer invisible la curva sobre la que se basa esto. Eh, pero siempre recordad que la curva sigue estando, así que puede ser que tengamos algún problema si alejamos demasiado la curva del texto, ese tipo de cosas. Eh, la otra opción es volver a seleccionar las dos opciones, los dos objetos, y vamos a trayecto y le damos eh, objeto trayecto. ¿Sí? Entonces ahí la, el trayecto, la curva que hice, sí, la puedo eliminar y el texto queda solito mi alma acá. ¿Tá? Pero fíjense que al hacer eso, ya el, el texto ya no se puede editar. ¿Mm? Entonces podríamos hacer todo el trabajo con el texto antes que lo convirtamos a, a, eh, a trayecto. Bueno, vamos con otro video porque si no este se va a hacer muy largo.